Hola, nuevamente. Bienvenidos al Top de la Coronel. Esta semana, tendencias muy interesantes. Represión al derecho a la protesta. Sentencias no cumplidas. Y mucho ojo, hasta nalgas blancas en el Congreso de la República. Y esta es la tendencia número 3. El Tribunal de Bogotá le ordenó a la ex senadora Claudia López retractarse por las afirmaciones en contra del senador Álvaro Uribe Vélez en las que asegura que el expresidente promovió el paramilitarismo e incluso que ha sido militante de estos grupos al margen de la ley. La ex senadora Claudia López contestó en su cuenta de Twitter lo siguiente No conozco el fallo del tribunal, tengo la misma opinión de Uribe desde hace 13 años, le he manifestado en libros, columnas, entrevistas, radio TV. Esa opinión libre no ha cambiado ni cambiará. Hoy que él vuelve al poder dicen que no puedo tener ni expresar esa misma. La gente en redes sociales se pronunció acompañando ahora a la ex senadora Claudia López. Gustavo Bolívar dijo en su cuenta de Twitter Le diré buitre en vez de ladrón, le diré padrino en vez de jefe mafioso, le diré Dios, el que decide la vida en vez de asesino, le diré apóstol en vez de parado. La idea es no andar cuatro años como Claudia López de juzgado en juzgado, retractándome por decir la verdad. Numeral curso para político. Daniel Montoya nos recuerda y nos deja un video para hacer memoria. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal Colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión. Top número dos. El nombre del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, se volvió también no solo por ser el sector gremial del comercio, sino por su propuesta de promover una ley que regule la protesta social. ¿Qué tal es? En redes la gente se despachó, obvio. En su cuenta de Twitter, Gustavo Petro dijo lo siguiente. Cuando es el ministro de Defensa el que habla sobre el derecho fundamental a expresarse y protestar de la sociedad, trata el derecho como si fuera un hecho de guerra. Criminalizar la protesta es propio de tiranías, le toca a Duque pronunciarse sobre las palabras de su ministro Ahora Juan David Laverde Verde dijo en su cuenta de Twitter En 1928 el gobierno de Miguel Abadía promovió la ley heroica que prohibió la protesta social Ese mismo año ocurrió la masacre de las Bananeras, hoy el designado ministro de defensa pide regular la protesta social La historia está ahí, pero no aprendemos de ella Y en el top número uno, El profesor y ahora senador Antana Mocus se volvió tendencia Después de bajarse los pantalones Al parecer como un acto pedagógico Como lo hizo cuando fue rector de la Universidad Nacional Para llamar la atención y así pedir silencio Lo interesante es que con este acto de mostrar el culo en el Congreso Se borró sin mucho esfuerzo la intención de Álvaro Uribe Vélez De generar tendencias con varias decenas de trinos Contra el presidente Santos mientras este hacía su discurso ¿Habrá ahora un nuevo orden en el Congreso? Las redes estallaron Arroba Portal otra voz dijo lo siguiente su cuenta de Twitter. Antanas Mocus se volvió noticia y borró las decenas de trinos de Álvaro Uribe Vélez contra el presidente Juan Manuel Santos. El protagonista al parecer ya no será el odio. Arroba Yolanda Ruiz dice lo siguiente. Muchos que critican a Mocus por bajarse los pantalones en el Congreso argumentan irrespeto a la institución. El asunto puede debatirse, pero me pregunto si no será irrespeto mayor saber que tantos corruptos han llegado a una curul en ese recinto. Arroba Héctor Fabio dice lo siguiente, muy indignados con Mocus y muy cómodos con Macías de Presidenta del Congreso, eso sí es vergonzoso. Hasta aquí el top de la coroneta. Pero nos despedimos con la vergüenza de la semana. El ilustre abogado de la estrella en una entrevista en la que agredió al columnista Ariel Ávila. Tendrás que verte conmigo a ti cuando salga. Como hombre. Eso no sirve para gritar. Mira. No dice, te acepto eso. No Miserable. Dicho, Miserable. No dicho, Miserable. No he. Yo dicho no dije eso. Una sola palabra grosera al señor abogado. Quedó mal parado. Mal parado. El top. de la coronel.